Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al cuarto episodio del podcast Diálogos Impensados Hablemos desde la Esperanza, una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. El día de hoy vamos a conversar sobre religión y luchas populares por la defensa de la justicia social y para ello me acompañan Luis Miguel Caviedes, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista y Karen Patricia Palacios, lideresa social en Colombia, miembro de la Red Amplia La Colcha y al Nodo de Pedagogía Popular para la Paz. Bienvenidos. Mi nombre es Karen Patricia Palacios, eh, soy de profesión docente, soy licenciada en el área de matemáticas y estoy aquí desde un proceso de lucha social. Eh, inicié en la lucha social y en estos procesos sociales desde el año 2019, arranqué con la Red Amplia La Colcha, en ese momento es la Escuela de Ciudadanías entre Vecinos y Vecinas, y ahí pues me uno a ser parte de un proceso académico en una formación de diplomado, y terminando este comenzamos un seminario, Nueva Ciudadanía es Modo Poder, y allí comienzo con el, la Red Amplia La Colcha, donde conozco cientos de liderazgos en nuestra amada ciudad de Santiago de Cali, desde diferentes acentos, diferentes líneas, y ahí empiezo a empujar poderarme de esto, extendiendo este liderazgo pues a la comuna en la que vivo aquí en Santiago de Cali y pues ahí arranco otros procesos sociales desde la acción y desde el ser. Bueno, yo soy Luis Miguel Camiades, soy pastor de la Iglesia Colombiana Metodista, de profesión soy teólogo. Me acuerdo de mis luchas populares desde que inicié por allá en el 2016 con el animalismo que también es una lucha popular y que a través de ello fui conociendo todos los espacios eh, populares a través de, de esta causa. Sin embargo, luego de atravesar estudios en Derecho, eh, pude hacerme parte del movimiento estudiantil y luego paso ya al tema religioso, en donde continuamos toda una labor a partir de los derechos humanos, la justicia, la vida digna y en estos momentos coordinó entonces el Ministerio de Justicia, Derechos Sociales y Vida Digna de la Iglesia en donde aportamos eh, a nivel Colombia, pero pues en, en mi caso en este territorio aquí en Cali y en las diferentes partes donde tenemos nuestra parroquia y en la incidencia que podemos realizar en los barrios de nuestra amada ciudad. Muchas gracias Karen, muchas gracias Luis Miguel nuevamente por estar acompañándonos el día de hoy. Y aprovechando que las tenemos acá desde Cali, queremos puntualizar sobre una, un acontecimiento que se dio el 28 de abril del 2021 en Colombia, que se conoció como el estallido social, eh, sabiendo que hay muchísimas luchas populares vigentes hoy en nuestra Avia Yala, pero queremos aprovechar para preguntarle sobre esto en específico, sobre esta lucha popular que fue tan grande y sobre todo en Cali, que se vivió de una manera tan intensa. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde sus espacios de incidencia? El 28 de abril del 2021 en Colombia eh, se generó ya tiempo atrás y hacia atrás se había convocado a los diferentes sectores de producción aquí en Colombia, pedagógico también, a, a que se hiciera un paro por el tema de la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces ese 28 de abril, todos y todas, desde todos los puntos de Colombia, salimos como, bueno, ¿qué es esto de la reforma tributaria? Algunos no tenían claro qué era, pero vamos a salir y vamos a, a, a darnos a conocer y a decir que no, no estamos de acuerdo con esto, con esto de la reforma tributaria. Entonces ese 28 de abril específicamente lo que se hizo fue salir a la calle, Muchos y muchas, desde las infancias, eh, fue una, una caminata intergeneracional y salir a las calles a, a, a decir, bueno, no queremos la reforma tributaria. Entonces, específicamente ese día 28 de abril pasó, pasó eso. De ahí para allá, bueno, pasaron muchísimas otras cosas. Bueno, yo te cuento que estábamos eh, precisamente viendo lo que pasaba en los territorios, las marchas que se habían convocado para el 28 de abril. Hemos dicho, bueno, tenemos eh, razón en salir nosotros como iglesia también a protestar, pero vamos a, a, a ver qué pasa el 28 de abril, vamos a, a caminar con las personas, precisamente porque hacemos parte de este territorio, sentimos el, eh, el daño que se está cometiendo, y yo creo que lo que sucedió fue un tema ya de cansancio y, ago y agotamiento de un gobierno que no escuchaba, un gobierno nacional con oídos sordos, un gobierno nacional que definitivamente... Caminaba muy despacio a las exigencias de, de, de un pueblo, de, de unas personas que estaban agotadas y cansadas de tanto dinero que, que se exigía a través de esa reforma tributaria. Y efectivamente eso fue lo que se dio, se dio una marcha en la cual... Eh, a partir de esas marchas, pues se genera ya todo un movimiento eh, que han llamado estallido social o paro nacional. De ahí en adelante, pues se conforman todas estas, estas noticias que salen a partir del estallido social y, y lo, lo más grave, pues todos los asesinatos, masacres y todo este tipo de cosas que se dieron en nuestra ciudad y en el país. Quería preguntarles a ustedes también de la, de la experiencia que, que tienen, que han tenido no solo con el tema del paro nacional o el estallido social en Colombia, si consideran que existe una relación entre las estructuras religiosas y las élites de poder político en Colombia, verdad? sabiendo que esto no sucede solo en, en, en su país, sino en muchos países de América Latina. Esta vez iniciaré diciendo que, que sí la hay, o sea, sí hay una relación muy estrecha entre... Las estructuras religiosas, las estructuras de poder, incluso pudimos verlo en diferentes momentos en Colombia, en donde se realizan consultas y temas por la paz, en donde precisamente esas estructuras de poder religiosas terminan eh, dañando procesos uh -huh. o ha haciéndose a un lado de los procesos contra la paz, contra las poblaciones eh, vulneradas, eh, estructuras religiosas eh, que se han organizado y son fundamentalistas, ¿no? Creo que a nivel no solamente Colombia, sino Latinoamérica, se viene un fortalecimiento de, del fundamentalismo de una manera muy fuerte y pues esto viene en una relación muy muy estrecha con la, lo que es el, el sistema político, el sistema de gobierno, y de una u otra manera como que no, no se distinguen o no hay tantas distinciones entre un lado y el otro. ¿no? Y claramente, pues estamos hablando un poco de, de esperanza. Existen también eh, comunidades, iglesias pequeñas, a diferencia de estas otras, que tratan de ser una voz eh, contraria a estas otras estructuras, y que de una u otra manera pues son invisibilizadas también por estos trabajos de mega iglesias, de estructuras que están incluso dentro de la política nacional y que de una u otra manera pues hacen ver como que todo todo lo que hace parte de la religión está acorde con esos fundamentalismos, con esas estructuras de poder, con aquello que nunca vamos a poder cambiar, uh -huh. que en muchos sentidos nos lo decían cuando hubo reuniones incluso del sector interreligioso o del sector ecuménico para el tema, por lo menos, del paro nacional, del estallido social. Realmente hay, una, hay un fortalecimiento de estas estructuras de poder a través de las estructuras religiosas, dejando claro que existen unas pocas que trabajan por la paz, trabajan por las luchas populares y que de una u otra manera en los espacios donde se viven y se sienten estas eh, luchas populares, cuando la comunidad es la que habla, cuando en, en nuestro caso como metodistas le llamamos, pa le llamamos parroquia a, al lugar donde se extiende más allá del, del templo, cuando se viven esas luchas populares dentro y cuando la iglesia no, no se vuelve una estructura jerárquica uh -huh. y pastorcéntrica, pues de una u otra manera se vive ya como todas esas luchas populares en la participación, no solamente de lo nacional, sino de aquello local que se vive en las, en las comunidades, aquellas situaciones de injusticia, de daño, de violencia, que de una u otra manera pues vivimos en cada momento. Algo muy similar, pues yo creo que totalmente sucedió dentro del estallido social también. Luis Miguel, Nati, muy de acuerdo con Luis Miguel, eh en cuanto a la estructura y, y el acercamiento, la estrechez que existe entre lo político y lo religioso en Colombia. Eh, quiero contarles algo muy, muy personal, eh, uno de, de los tantos días que hicimos estas caminatas aquí en Santiago de Cali, donde desafortunadamente la fuerza pública eh, causó muchísimo daño, dolor a esta, a, a, a esta intervención, que hicimos los ciudadanos de una manera muy pacífica. En uno de estos caminatas eh, me encontré con una pequeña iglesia, como lo decía el, pa el pastor ahora, eh, que cuando nosotros pasamos como organización, como comunidad, eh, clamando, cantando, con nuestra alegría caleña que nos identifica, y, y reclamando, pidiendo, eh, íbamos hacia Puerto Resistencia, este lugar tan nombrado, y una iglesia pequeña salió, y empezó a orar por nosotros, empezó a levantar sus manos y a orar por nosotros, y nosotros nos quedamos como que, qué chévere, nos están apoyando, nos sentimos guardados, nos sentimos apoyados, en medio de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de tanta dejadez del Estado, de decirnos, bueno, y estamos solos, pero realmente no. Eh, nosotros aquí en Cali, Gracias a Dios y estamos como muy contentos con nuestro arzobispo eh, porque desde acá, desde Cali, eh, él ha trabajado mucho por estas luchas sociales, por estas luchas eh, populares y, y se ha trabajado mucho, eh, Monseñor Darío de Jesús. A trabajado mucho, tenemos acá la pastoral social, tenemos la vicaria de paz y reconciliación eh, también trabajamos desde los migrantes el observatorio de realidades sociales que es el, en el cual yo participo y estoy entonces de alguna u otra manera esa estrechez sí existe esa relación es, existe pero también está ese otro lado de esas, de esas iglesias que también están trabajando por lo social y que de alguna manera le apuestan a lo diferente, le apuestan a caminar barrio adentro con las personas porque es que ese es el tema, Nati, eh, Luis, caminar eh, con nosotros acá Barrio Adentro, ¿qué pasa Barrio Adentro?, ¿qué pasa con nuestras comunidades acá adentro? Eh, hablo exactamente de Cali, eh, una ciudad tan diferencial, tan multicultural, pluricultural y tan desigual y sí. socialmente tan, tan marcada, ¿sí? hemos, eh, hemos estado en muchísimas, muchísimas batallas sociales aquí en Cali y sentimos desde el 28 de abril decir ya no más, y ahí es donde nosotros marcamos la diferencia en, en, en nuestro país Colombia porque ya estábamos cansados jóvenes, niños y nosotros los adultos de decir qué es lo que está pasando con tanto, y, e involucrar a la iglesia de alguna manera, o que la iglesia se involucrara con nosotros, pues para nosotros fue un galardón, porque claro. las luchas sociales siempre se han visto muy retiradas de la iglesia, siempre como que no, esto no es lo de nosotros pero entonces ahorita vimos otra postura vimos otra, y eso es un trabajo que se ha venido haciendo también de concientización y de caminar con el territorio desde la iglesia. Entonces, por lo menos Cali ha sido guardada con nuestro eh, arzobispo, con nuestro monseñor, entonces, de alguna manera lo, lo agradecemos. Claro, y creo que es, es importante destacar eso que ustedes están hablando y, y adentrarnos un poco más en cómo es ese compromiso, ¿verdad? Porque realmente es cierto, en muchos de los temas que incluso hemos tocado acá en los diálogos impensados, siempre se habla desde ese otro lugar, porque hay un, hay un discurso oficial de la religión, de las élites oficial, de que, de que no están junto las luchas populares, las luchas de las mujeres, las luchas de los pueblos originarios, pero de repente aparecen estos otros espacios religiosos y espirituales que de verdad sí están ahí, pero que tal vez no logramos ver porque como lo decía Luis Miguel están invisibilizados por el discurso fundamentalista también y por el discurso político de las élites. Entonces quisiera hacerles como esta pregunta, estos en uno. Yo sé que ya se han referido al tema eh, anteriormente. Es cómo es este compromiso y tal vez qué diálogos se deben dar entre o se dieron entre los espacios religiosos y los movimientos políticos populares para alcanzar esa justicia social, o qué es lo que todavía nos falta, por qué es importante dialogar entre la iglesia y los y los movimientos políticos populares, porque a veces, por lo menos en el caso de América Latina, parecen estar cada vez más alejados, ¿verdad?, porque estas élites se sientan a conversar con los grupos de poder, pero no con los con las comunidades hacia adentro. Bueno, Karen, Nati, yo creo que... Inicialmente, el pensamiento debe ser que, que la religión o la espiritualidad es pública, ¿no? A partir de allí es popular y atravesada en un sentido de donde está el, donde está el pueblo está Dios. Y recuerdo en una de las charlas que teníamos pastoralmente con las demás eh, comunidades de nosotros a nivel nacional, para sacar un comunicado respecto al estallido social, preguntábamos, eh, ¿Vamos a sacar el, el, el comunicado? Sí. Bueno, ¿y cómo lo vamos a sacar? ¿Somos partícipes? ¿Estamos acompañando o estamos involucrados o simplemente ponemos nuestra voz? Y a través de diferentes diálogos pudimos determinar que éramos partícipes pero que también estábamos siendo golpeados por, por la reforma tributaria, pero que también las personas de las iglesias estaban siendo golpeadas eh, o las personas de, la, de las comunidades estaban siendo golpeadas. Y que a través de allí, en ese clamor de esas personas, pues Dios estaba clamando también esa justicia. Creo que a partir de, de esos diálogos dentro de la comunidad y haber tenido un equilibrio entre, entre los pastores y haber sacado el, el primer comunicado, a partir de allí ya viene un, un diálogo al interior de las comunidades para el acompañamiento y luego al interior ya de, de, de la parroquia, de las personas que están siendo involucradas en estas luchas populares. Creo que en medio de todo también se encuentra el hecho de, de respetar el espacio popular y no ganarse esas adecuaciones o no ganarse esos espacios como, como yo soy el que voy a ser sino respetar el espacio de las comunidades, que ellas mismas se forjen, que ellas mismas vivan sus procesos, que puedan tener sus voces, y, y creo que la palabra para las iglesias es entrar en el acompañamiento pastoral a partir de las luchas populares, y el acompañamiento pastoral en un sentido eh, integral, o sea, caminar, decía Karen ahora, caminar con las comunidades, el, el caminar, el acompañar, el poder decir aquí estamos, corremos cuando llega a, a, a lanzar gases, cuando llegan a, a hacer todo este tipo de, de atrocidades, estamos acompañándoles en, en, en estos momentos, levantamos nuestra voz al igual que ustedes, pero <coughs> les decimos también que son ellos y ellas y ellos los que deberían apropiarse de su propia voz perdón la redundancia, y poder decir, aquí estamos, nos estamos organizando y estamos haciendo la lucha popular. La iglesia no puede ser quien lleve la bandera. O sea, si, si es de lucha popular, no es la iglesia la que lleva la bandera de la lucha popular. Es la comunidad, es la población, es el pueblo, porque la iglesia se parte del pueblo. Y a partir de allí, entonces entramos a ver qué tipo de luchas populares. Nosotros, en este caso y nosotras, pudimos ver muchas poblaciones dentro del estallido social, en este caso. Mujeres, niños y niñas, ancianos, jóvenes, población LGTBI. Y en medio de todo esto, la violencia era diferenciada también. Afrocolombianos o afrocaleños, en este caso. O sea, pudimos ver que, que existía cierta violencia diferenciada pero a la misma vez cómo se organizaban y en esos diálogos era aquí nos están acompañando el pastor que hace parte de la comunidad, que nadie conoce, pero ese pastor está revolviendo la, la olla en eh, donde todo mundo come y uh -huh. está presente. Tengámoslo en cuenta, ¿sí? O, o está el padre de la parroquia por allá arriba, que él es el único que sale a pesar de que existan bandas y aquí está ese queremos que nos acompañe. Creo que a partir de ese acompañamiento pastoral se realizan esos diálogos. Y a partir de ahí ya es proyectar ese acompañamiento. No es fácil, creo que también se corren riesgos, pero a partir de ahí se fomenta el acercamiento de las comunidades. Y de una u otra, vez, u otra manera, perdón, terminando esta parte, el denunciar se hace necesario para seguir en estos diálogos el denunciar la injusticia, el denunciar la apropiación de aquellas comunidades que quieren venir a apropiarse de todo ello, porque también sucedió. Creo que hace parte de todo un acompañamiento que podríamos llamar pastoral a través de ese, ese caminar. Luis Miguel, muy sentido y totalmente de acuerdo lo que lo que hablas con el tema relación la iglesia con la comunidad eh, dentro del estallido social. Eh, y es muy garante todo lo que dices referente a cómo esas figuras religiosas convergieron dentro del territorio durante este proceso tan doloroso, doloroso y que de alguna manera lastimó y laceró a muchas personas sí. cuando hubieron los procesos de sanación estuvo ahí la iglesia cuando tú lo mencionabas ahorita las mingas se hacía la minga para la comida eh, se hacía la minga para las ayudas humanitarias porque cali pasó por cosas bastante fuertes deshumanizadas pero la iglesia estuvo ahí haciendo ese acompañamiento entonces ese iniciar ese, ese diálogo esa conversa con, con la comunidad y es ayudar entonces empezó a hacer también que, que miráramos la iglesia de otra manera, que la iglesia entonces sí estaba como más cerca de nosotros eh, y que sí podía compartir nuestras luchas y que sí podíamos orar cuando veíamos a los muchachos de primera línea, con sus familias, con sus madres, colocados ahí, y, pero entonces el, el, el padre estaba ahí, bueno, vamos a orar, eh, vamos a hacer esto, procesos de sanación en la calle, entonces siempre estaba el tema espiritual y religioso acompañando este proceso pues, durante el estallido social, y yo creo que era como esa reconciliación también entre la ciudadanía y la iglesia, ¿no?, porque pues estaba muy marcado y bastante notorio ese aislamiento que se tenía eh, entre la iglesia y la lucha social, pero durante ese recorrido y ese caminar desde la lucha social se vio muy marcado esa, ese acompañamiento, ese acercamiento que hubo entre la iglesia y, y nosotros, la comunidad, y que nos sintiéramos arropados y cobijados de alguna manera, independientemente de la línea que fuera, fuera una oración, fuera un alimento, fuera un vestuario, un medicamento, un acompañamiento, eh, eh, fue así, fue cercado y fue muy muy bonito, porque se habló de esperanza, siempre en los territorios se habla de esperanza, del caminar juntos, de, del, del conocernos, del, del hablarnos, del escucharnos, entonces muy, muy pertinente Luis Miguel, lo que hace la iglesia frente a, al tema social. Yo quería hacerles una pregunta porque sabemos que desde el lado religioso y desde los movimientos sociales también hay muchas resistencias sobre el tema religioso o el tema de los movimientos populares, ya sea porque algunas estructuras de las iglesias o de las religiones no se involucran en estos temas de los movimientos sociales o porque hay personas dentro de los movimientos sociales que tienen resistencia respecto a las religiones, ¿verdad? Por una percepción histórica de lo que han representado también en nuestros territorios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr ese diálogo cuando hay resistencias? ¿verdad? Cuando hay gente que tal vez no confía, porque tiene razones para no confiar, pero o sea, tomando en cuenta esto que decíamos, que la iglesia es parte de lo popular, es parte de la comunidad y también tiene que tener un compromiso para con sus luchas. Yo voy a comentarles algo pequeñito que sucedió en Siloé precisamente. Trataron de realizar una, una marcha las diferentes iglesias de la comuna, pero trataron de traer a otras personas también religiosos de otros lugares y hacer una marcha completa de todas estas personas eh, religiosas y aquellos partícipes de la marcha. Precisamente los jóvenes que se encontraban ahí en el lugar, que estaban colocando su vida por todas... Lo que estaba sucediendo dijeron esa marcha no nos representa y esa marcha no nos representa porque ahí hay personas que han venido acá a decirnos que dejemos de hacer esto o simplemente han hablado mal en otros espacios y ahora vienen a marchar en estos lugares. No, no, no, no reivindicamos esta marcha. Uh -huh. Y esperamos que esos religiosos que están allí y que han estado aquí con nosotros se queden con nosotros, los que han estado acá, que no marchen, que no marchen porque no hacen parte de, de este sector, ¿no? Ese, ese fue el problema. Y de una u otra manera es entendible las personas que tienen cierta resistencia porque a través de los religiosos se ha hecho daño. Y creo que el reconocimiento del daño es necesario. Sí, el reconocimiento por parte de las iglesias en lo que en lo que no ha correspondido, pero también es necesario eh, lo que decía ahora no apropiarse de la voz de los marchantes de quienes están colocando su bueno, todo lo, lo que están colocando nosotros y nosotras religiosos y religiosas. Tenemos una, una voz que de una u otra manera se escucha. Y se escucha, pero, pero muchas veces invisibilizando a otros. Creo yo, y les cuento esto... Porque a partir del hecho de acompañar y de haber llevado ciertos, cierto tiempo un pequeño grupo que estábamos allí, logramos sacar una, una comisión de los jóvenes y una comisión de los religiosos para ver cómo se podía hacer un pequeño diálogo para ver qué se podía lograr y que esa marcha y este espacio pues, se fortaleciera. Fue muy difícil. Eh, en realidad, algunos se quedaron, otros no, pero creo que, que ese es el inicio, el, el iniciar sabiendo que existen personas que hoy no confían en las iglesias, llámense protestantes o católicos romanas. Sea como sea, hay una sospecha y es respetable, pero a partir de ese respeto también es a través de lo que, de lo que Jesús ha dicho, ¿no? por sus frutos los conocerán. El hecho de acompañar, el hecho de caminar, de acompañar los procesos eh, de funerales, de duelo, de sanación, creo que esto hace parte de lo que, de lo que se ve, de uh -huh. lo que la gente logra ver, de lo que no es eh, la palabra hablada simplemente, que... Los religiosos somos eh, expertos, profesionales en la palabra hablada, sino en la palabra hecha carne, en ese Jesús andante de aquellos y aquellas que están sufriendo, pero entonces Jesús está en ellos. Y ahí es donde iniciamos ese proceso de estos alrededor de aquellos que se encuentran en, en el terreno, en el territorio. Creo que eso se gana incluso, esa confianza. De la, ...de la religión o de, de las comunidades religiosas a través de esos espacios que se viven. Luis Miguel, Nati, yo me pensaré, frente a esta pregunta planteada, que ese pequeño acercamiento que hubo entre la iglesia... Y entre la ciudadanía durante el estallido social, también eh, tuvo que ver mucho con que la iglesia no llegó diciendo es que yo soy la iglesia y vengo aquí a, a representarlos o, o ayudarlos, no sino que también llegó con el discurso de eh, somos humanos. Eh, estamos pasando todos y todas por lo mismo, porque igual nos afecta a todos. Entonces aquí estamos para ayudarlos, estamos para estar con todos ustedes y hagámoslo juntos. Entonces ahí viene lo que decía Luis Miguel ahora, de, de ver al padre o al pastor revolviendo la olla comunitaria, sirviendo la comida, abrazando a, al hermano que sufría porque se le había matado eh, a un familiar. Entonces, yo estuve muy cerca de varios puntos de resistencia. Yo vivo acá en Cali, en la Comuna 14, una comuna bastante fuerte, violenta y también golpeada. Eh, soy muy cerca al Nuevo Latir, donde vivimos eh, eh, el tema espiritual a través de la sanación. Entonces, yo también creo que estábamos en un punto tan delgado, una línea tan delgada entre el ser y el ser. Y entre lo que nos estaba sucediendo en ese momento, que mirar lo religioso, esa palabra de aliento, fue algo también muy positivo. Entonces yo creo que ese, ese pequeño acercamiento que hubo, que de igual manera también hay una gran resistencia mayoritaria a estos temas espirituales por temas de desconfianza, como lo decía Luis Miguel ahora, y es totalmente claro, cierto, y eso es algo muy muy claro frente a nuestra comunidad, pero si hablamos exactamente del, del estallido social, pensaré yo que ese acercamiento se hizo fue más del ser, no contándonos un tema religioso y no viéndolo como una figura religiosa, sino más bien como... Somos hermanos, somos personas, estamos pasando todos por lo mismo, sí. si había escasez de alimento, pues todos pasábamos necesidad, ¿cierto? Entonces necesitábamos de todos para poder conseguir ese alimento y darles de comer a todos los que estábamos allí. Bueno, yo creo que para cerrar me gustaría que ambas nos digan... ¿Por qué es importante el diálogo? ¿Por qué es importante hablar y, y tejer puentes o construir puentes entre la sociedad civil y las iglesias? Como un cierre esperanzador también para quienes nos escuchan y tal vez consideran que desde sus espacios de incidencia política o religiosa no pueden hacer mucho, pero que sí, sí se puede. O sea, cuando escuchamos estas historias y a través de lo que hemos visto en el, en el podcast esta, en esta primera temporada, hemos visto que sí es posible, que sí es posible sentarse a dialogar y que es importante hacerlo ante estructuras de poder que cada vez se fortalecen más cuando nosotros nos estamos dividiendo. Creo que algo que nos enseñó o nos enseñan los pueblos ancestrales, en este caso cuando, cuando llega la minga indígena eh, a, a estar en los procesos de las mesas, nos dicen hay que dialogar, hay que dialogar para bajar las tensiones. Hay que dialogar para que se sepan todas las cosas que están sucediendo. Independientemente de lo que, de lo que se refiere al diálogo, porque muchas veces pensamos que el diálogo, lo, o desde Occidente, pensamos que el diálogo sirve para solucionar, ¿no? Y de una u otra manera, el diálogo es diálogo. O sea, nos sentamos a dialogar, pero muchas veces no se encuentra solución. Quizá a veces en el diálogo estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Uh -huh. Y ahí empieza eh, ese diálogo, ¿no? Y, y seguimos dialogando para quizá armar lo que decías ahora, esos puentes, pero de una u otra manera para ver qué sale, porque a través del diálogo es que sale lo que el otro siente, sí, el, el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de aquellas personas que, que tienen esas situaciones en, ...en su corazón, en este caso del estallido social. Así que creo que inicialmente el diálogo es muy importante... ...en el, en el sentido de, de sacar un poco aquello que tengo contenido. Dos, en armar esos puentes. Tres, pensar ese diálogo no como un método resolutivo... ...que puede que llegue, como puede que no. Y hay que seguir dialogando hasta encontrar las salidas necesarias... ...para estas situaciones. Y en nuestro caso como religiosos, creemos, eh, eh, o en nuestra iglesia, creemos que precisamente el diálogo es importante porque allí salen todas las, las posiciones y las vertientes que podemos luego empezar a hacer una colcha de retazos y empezar a ver qué podemos armar con lo que sale, ¿no? Con lo que está allí. Y empezar ya a, a hablar de paz, a hablar de, de sanación, de reconciliación, etcétera, etcétera. Luis Miguel, Nati, el diálogo definitivamente es súper importante. En nuestras comunidades afro, al diálogo lo llamamos comadreo. Entonces vamos a comadrear. Y en ese comadreo es sumamente importante, porque es ahí donde me reconozco, es allí donde hago silencio y escucho al otro, y tal vez puedo entender al otro, y tal vez pues, puedo sentir al otro. Y es un inicio a, ¿a que A muchísimas cosas. Sí, pero lo más importante es que damos ese primer paso en ese diálogo, en ese comadreo. Ese primer paso, porque cuando yo dialogo es porque soy dispuesto a, estoy dispuesta a, y cuando eso se llega, se concerta, bueno, vamos a dialogar, y las partes decimos, sí, hagamos el comadreo, conversémoslo, es porque ya hay una disposición. ¿Y una disposición a qué? Pues a lo que pueda pasar frente a ese diálogo. Luis Miguel lo decía, puede que conversemos, dialoguemos y no lleguemos a nada, sí, pero también puede que lleguemos a mucho y, y empezar a, a reconocer, a identificar, a escucharnos, a tejernos entre nosotros y a entender, a entender el por qué, el para qué, cuáles son esas líneas de acción después de ese comadre. Quiero agradecerles por, por haber compartido sus experiencias, invitarles también a seguir dialogando, a seguir poniendo los puntos sobre lo que no nos gusta y nos disgusta de los espacios religiosos, de los espacios políticos, porque solo así podemos construir otras formas de ejercicio de lo político, precisamente del activismo social y la construcción de sociedades más justas, que es precisamente de lo que queríamos hablar el día de hoy. Y agradecerles, invitarles a ver, a escuchar este episodio y compartirlo, y nuestro quinto episodio, que es el final de la temporada número uno sobre espiritualidades pro derechos humanos, en Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones.